Bueno, pues, nos habían dicho que solo podrías cancelar en el ejercicio en que expidas el comprobante fiscal. Sin embargo, a través de reglas de carácter general nos dieron una luz y nos dejaron hasta el 31 de enero, hasta el 31 de enero para poder cancelar los del ejercicio anterior. Es decir, hasta el 31 de enero del 2022 voy a tener chance de poder cancelar los FDIs que emití hasta el 31 de diciembre de 2021. Pasando este tiempo, ahí sí llamaba a aplicar lo que ya venían mencionando. ¿Ok? ¿Qué otros cambios hubo en el caso del comprobante fiscal eh, 4.0? Bueno, pues aquí, como pueden ver, ya nos mencionaban que a partir del 1 de enero del 2022 entraba en vigor y que estaba hasta el 30 de abril del 2022. Es decir, a partir del 1 de mayo es obligatorio el comprobante fiscal 4.0 en esta versión. Mientras, podemos estar emitiendo el 3.3. No hay ningún problema. Ojo, nada más en el caso del régimen simplificado de confianza, ese del primero al seis, si estuvo emitiendo y el día seis me lo cambiaron al, a, al régimen simplificado de confianza, tiene que volver a emitir esos documentos del primero al seis con el régimen que le corresponde, con el que ahora está tributando de manera correcta. Hay que cancelar y refacturar todos esos. Tengo tres personas morales que están así, me decían, oiga, contador, es que facturamos hasta el 7, entonces hasta el 7 de, de, de enero. Les decía, sí, pero te va a pegar en tu operatividad. No te quieren comprar, si no les das el comprobante, etc. Emítelos ahorita y, bueno, pues ya vemos en ese momento. Ya hay que cancelar todos sus comprobantes y hay que irnos para atrás. ¿Cuáles son los datos mínimos que debe contener mi cliente, mi cliente para emitir la factura? Aguas por aquí porque les faltó algo. Aquí les faltó un dato. Dice... Los datos mínimos que deberás eh, conocer de tu cliente para emitir su factura son RFC, ¿ok? Nombre o denominación o razón social, ¿ok? Régimen fiscal y código fiscal de su domicilio fiscal. Ok, perfecto. Nada más le agrego el uso del CFDI. No sé por qué al SAT se le pasó, pero recordarles a ustedes, el uso del CFDI es algo que me tiene que dar la persona yo no tengo que adivinar, a ver si te lo pongo en adquisición de mercancías, a ver si te lo pongo en, este, en gastos en general, o a ver o en honorarios médicos dentales, o sea, no, no, no, a ver, permítame, pero yo tengo que solicitarle. Ahora, otra situación, si ustedes son odontólogos, bueno, pues ahí yo no puedo decirte más que son, eh, el uso del CFDI es honorarios médicos dentales, ¿estás de acuerdo? No, no habría por qué preguntarlo, pero si ustedes son tal vez, una refaccionaria, yo no sé, y, y, y vendes en grandes cantidades, yo no sé si a lo mejor alguien de ustedes me compre para vender o me estés comprando únicamente para que sea parte de tu, de, de, tu, de tu gasto normal, de tu gasto en general. No lo sé, no sé si date la adquisición de mercancías o gasto en general. Entonces, agua, yo les diría, pregúntenle al cliente. El SAT no te lo está poniendo aquí, ¿eh? El SAT no te lo puso aquí en esto que está en su página de internet y ya ven que en la página de internet, pues, es ley eh, ¿Me podrán emitir facturas aunque no conozcan mi régimen fiscal? La respuesta ya es no. No pueden emitir eh, facturas si yo no conozco tu régimen fiscal. Como lo vimos anteriormente en este caso, bueno, pues nos dice al principio en, el, en, en los ejemplos que les ponía hace rato y me voy hasta el régimen aquí. Si yo no conozco el régimen fiscal, como pueden ver en este caso aquí, si yo no lo conozco, no voy a poder, ¿qué? Timbrar el comprobante fiscal. A fuerza, si necesariamente, tengo que saber el régimen fiscal. En el caso de no saberlo, pues no voy a poder emitir el comprobante fiscal. ¿Ok? Entonces, es un dato que tenemos que tener, queramos o queramos, y bueno, que en la actualización de los datos que le están pidiendo a sus clientes, espero que les estén tomando en cuenta. Recordarles, cancelación de sellos digitales. Sé que no es tema de CFDI, sin embargo, me gustaría repuntar. Primer punto. Eh, régimen eh, simplificado de confianza, aguas, aguas con omitir tres o más pagos mensuales o la declaración anual, porque adiós, se te fueron tus sellos digitales, tuviste pues una restricción y eh, ya no vas a poder emitir comprobantes. Ahora bien, todas aquellas personas, cuidado con que se les vayan tres o más declaraciones, no, en independencia de tu régimen, porque les van a eh, meter esto de, de cancelación de sellos digitales o restricción de los sellos, ¿no? Cuando detectes que los el valor de los actos o actividades grabados, declarados, así como el impuesto retenido por el contribuyente manifestado en las declaraciones de pagos provisionales o definitivos de retenciones o del ejercicio, o bien las informativas, no concuerden con los ingresos o valores de actos y activi actividades señalados en los comprobantes fiscales digitales por internet, sus complementos de pagos o estados de cuenta bancarios, expedientes, documentos o bases de datos que lleven las autoridades fiscales tengan en su poder a las que tengan acceso. Adiós. Para atrás. Ojo con este. Dice por aquí, las informativas. Ah, pero resulta ser que Recico no presenta DIOD, ¿verdad? Ah, no, no, no presenta DIOD. Pero ¿qué pasa si tal vez otra persona moral que trabaja que le trabajas a él, resulta ser que él está en el título 2 y él sí tiene que presentar qué. Declaración informativa de operaciones y también tiene que mandar qué. Contabilidad electrónica. Y entonces él sí va a mandar qué. DIOT. Y en la DIOT donde él se cuate te pone, te dice que tú tuviste con él a lo mejor 100 mil pesos. Y resulta ser que tú le declaraste, ah, permítame un segundo, resulta ser que tú le declaraste Hacienda, ¿no? Alzar, solamente, no sé, 50 mil pesos. Pueden ir tras la persona moral primero, ¿no? Tras la persona moral, van a ir, pero después, ¿tras quién? Tras el reciclo, sin problema. ¿A través de qué? De un adiós. ¿A través de qué? De el CFDI que hayas emitido. Aguas con esto, cuidadito con este tipo de situaciones, porque te vas a poner en una situación donde, pues, la autoridad pueda tras, echar toda la carne al asador, y entonces, mediante una persona moral, rastrear a la persona física o a otra persona moral, y entonces ponerte en aprietos, a pesar de que no estés obligado a mandar Dios, en el caso de la recicla. ¿Va? O el régimen simplificado de confianza, como les guste más poner Bueno, ahorita les doy contestación a las preguntas que ya me empezaron a hacer. Eh, ¿qué, ¿Qué puntos relevantes podemos meter aquí? Solo se puede emitir CFDI si se tiene obligaciones fiscales. Si no tienes obligaciones fiscales, no puedes emitir eh, CFDI. Emitir CFDI conforme a las reglas de carácter general, incluyendo los complementos, es una regla. Validar contenidos de complementos. Ahora, la validación ya no será obligatoria para el PAC. Antes era obligatoria. Ahora, si se equivocan en un nodo, ¿qué crees? Ya no es mi bronca. A mí, a ASPEL, a mí, CompactKick, a mí, eh, cualquier otro que, bueno, pues sea un pack para timbrar. No. Obligatorio anotar el nombre o razón social del emisor. Eso es obligación. Anotar el RFC y nombre de nuestro receptor. Obligación. Anotar el código postal del uso del emisor. Obligación. Y anotar la clave del uso fiscal que dará el receptor. ¿Ok? Importación de las claves de productos y servicios. Bueno, como ya lo mencioné en el caso de importación, importancia, perdón, importancia, cuando exista discrepancia entre la descripción de los bienes, mercancías, lo que estábamos viendo anteriormente, que tú factures algo o emitas un comprobante fiscal de arrendamiento cuando tengo servicios profesionales, te van a sumar actividades. Recordarles las devoluciones, descuentos o bonificaciones. Bueno, pues van a ser más vistas en este 2022. Yo te diría, no canceles. ¿Tienes prohibido cancelar un CFD de ingresos con una nota de crédito? Prohibidísimo. Ya estaba prohibido. No sé por qué lo seguías haciendo, pero en este 2022 se prohíbe aún más. Y segundo, bueno, ¿tienes políticas por escrito establecidas para la devolución de mercancías? ¿Qué documentos te firman en la devolución de la mercancía y qué documentos solicitas? Correos electrónicos, cartas dirigidas, credenciales de lectores, credencial del trabajo, qué sé yo, ¿qué documentos te llenan? Segundo, bueno, en las eh, políticas que tienes por escrito, ¿tienes políticas de descuentos? Ah, fíjate que por cada mil bultos que me compres, te doy 10 bultos de regalo. Ah, te doy una bonificación, ¿va? Fíjate que por cada mil bultos que me compres, te doy 100 mil pesos de descuento. Ah, ¿dónde podemos sustentar todo esto? Control interno y, bueno, en sus políticas bien establecidas. ¿Para qué? Si llega el SAT a hacerme la de jamón, que por qué doy tantos descuentos, tengo políticas establecidas dentro de la, de, de, vamos, que conocen mis clientes y dentro de la empresa para poder dar estos descuentos. Tengo el soporte documental. Si me regresas mercancía, volvemos a lo mismo. Tengo un soporte documental en el cual, bueno, me firmó que me estaba devolviendo, es tal persona, me dejó tal credencial, a lo mejor del trabajo, a lo mejor pasaporte, a lo mejor credencial director, qué sé yo, copias, obviamente, ¿no? Tengo bien documentada qué pasó, un correo electrónico, todas unas conversaciones, tengo todo bien documentado en la, en la devolución bonificación porque les das las bonificaciones fíjate que aquí están mis políticas de descuentos y bonificaciones no te las presento señor sat todo está escrito todo está sabido por los clientes y entonces no estoy en pecado y ahora puedo disminuirme esas notas de crédito pero si no lo tienes aquí pues todo parecería una ilusión parecería que tú me quieres disminuir notas de créditos para disminuir tu base gravable para pagarme menos impuestos y déjame te digo que para 2022 ya no te voy a dejar. Esa es la posición del SAT. Y bueno, los errores que nosotros cometemos como contadores es, muchos de ellos, emitir nota de crédito pensando cancelar un comprobante fiscal. No los cancela. Nota de crédito no cancela un comprobante fiscal. Y ahora voy a sus preguntas, por favor. A ver, vamos aquí a las... Ok. En un segundo, eh, eh, eh, eh, regresamos aquí. 9.3, 3, 9, 8, 58, no. 58 aquí, ahora regresamos, 52, 44. Dice, si un agape aún no se cambia a reciclo, sería extraño, ¿eh? ¿Aún puede facturar en la versión 3.3? La respuesta es sí. Es muy extraño que un agape... Bueno, que persona moral, persona física. Si es persona física, CP Marcela, lo debieron de haber pasado a fuerzas, a régimen simplificado de confianza. Si no lo pasaron, sería muy, muy extraño. Pero a tu pregunta, ¿puede facturar en la versión 3.3? La respuesta es sí. Jorge, ¿qué sucede si en el 2021 se utilizaron las notas de crédito para disminuir los ingresos? 2021... No se debió de haber hecho, Jorge, no se debió de haber hecho. Si tu intención, o sea, si en verdad no existieron descuentos, devoluciones, etcétera, Si ya lo hiciste para 2021, no lo hagas en 2022, ese sería mi primer comentario. Segundo, bueno, pues atente a las posibles consecuencias que la autoridad pueda fincarte en la cuestión de esas notas de crédito del 2021, ¿no? arreglo, si tú lo quieres, jugártela, así como ya está, o cancelar todas las notas de crédito en verdad, porque nunca existieron, en el caso de que nunca hayan existido, ojo, si existieron, si en verdad se dio esa devolución, se dio ese descuento, pues adelante, no hay problema. Jorge, 2022, lo que dice la autoridad es, ahora me tienes que documentar. En el 2021 no había como tal una documentación, pero sin embargo, a criterio del servicio de administración tributaria, podría ser una revisión, una visita, y si en caso estás en pecado mortal, pues eh, adjudicarte ahí desde una multa, un recálculo, actualizaciones y recargos. Yo ahí te lo dejo en la mesa, ¿no? Tú ya decides qué pasó en verdad. Claudia Ávila, para el público en general, ¿el uso del CFDI seguirá por definir? Ah, Claudia, fíjate que qué buen comentario. Ahora ya salió en el uso del CFDI el tema de no le dará eh, efectos fiscales, ¿no? Eh, no nos han mencionado en este anexo 20, que está próximo a, a ubicarnos también, si cuando salga al público en general debe utilizar el por definir o el no le dará efectos fiscales. Desde mi punto de vista, creo que sería el no le daré efectos fiscales, porque es venta al público en general. Es decir, la, el CFDI no le va a dar al eh, público en general, no le va a dar ni, en ningún momento algún uso porque pues, es dirigido al público en general, ¿no? Yo pondría el no le dará, en este nuevo CFDI, ojo Claudia, Ávila, en este nuevo CFDI que es el 4.0, yo en el uso del CFDI cuando sea venta al público en general, le pondría, ¿no? El de no le dará un uso fiscal. En el caso, Claudia, que estemos en la versión 3.3, seguiría con el por definir. ¿Ok? Hasta ahí mi, mi, mi comentario en este caso. Francis, si no es muy frecuente utilizar un servicio venta, pero le llegamos a utilizar en un futuro, no hay problema si lo tengo dentro de mis actividades ante el SAT, ¿verdad? No, Francis, si la obligación, recuerda que ahí lo que te pide en el cuestionario, en esa actualización de datos, eh, otro servicio, actualización de datos, o, la, o como lo conozcas tú, la, la, la ficha 71 diagonal CFF. Eh, no habría problema que ahí pusieras eh, 5%, 3% de venta de alimentos, ¿no? Y tú te dedicas a otra cosa muy distinta. No habría problemas, pero a lo mejor en el año, pues si llego a vender dos costalitos ahí de, de, de, de comida para perro, pues adelante, no tienes problema, ¿no? Adelante porque ya lo manifestaste, es, es algo que realmente es accidental, no se está dedicando a eso y tiene un porcentaje muy pequeño. El problema es cuando cotidianamente sacas un CFDI de venta de perro, de alimento para perro, y resulta ser que tú estás como servicio de contador, ¿no? Y tus servicios de contador son de 20 mil pesos y la venta para perro es de 100 mil. Pues no juegues, cariño, o sea, te estás dedicando a la enajenación y a la compra, bueno, a la enajenación de alimentos para mascotas, ¿no? No eres contador, ¿no? Ahí te va a sumar una actividad. O lo que ponía de arrendamiento, ¿no? de seguido dar estos comprobantes fiscales, ahí te metes en problemas. En el caso Francisco que me estás diciendo, no, no le veré ningún problema, porque al final te va a pedir el porcentaje que te estás dedicando. Yo podría un 1, ¿no? Un 1%, bueno, si acaso, ¿no? Lupita, si emito facturas por venta de agroquímicos y además doy servicios profesionales, ¿no quede igual en el régimen de actividades empresariales y profesionales? Bueno, ahí, Lupita, ¿quedas en el de actividad empresarial y profesional o Puedes migrar a Reciclo. Ahí son dos cosas. Puedes estar en actividad eh, empresarial y profesional o puedes migrar a Reciclo. ¿Ok? Concepción. Y si mi cliente no está inscrito en el RFC, por ejemplo, una persona que va a consulta médica, pide recibo para que las aseguradoras se lo reembolsen, pero ellos no están inscritos. ¿Qué pasaría ahí? Bueno, principio, este Concepción, un saludote. Principio no puedes timbrar si no existe RFC. Lo más que puedo yo ofrecerte, ofertarte a ti para que te paguen el seguro, es emitir el comprobante al público en general y poner en, en descripción tu nombre, ¿no? Consulta a Concepción Vázquez. Ahí la dejo. Porque yo sin RFC no te puedo timbrar. Si no tienes inscrito en el RFC, o sea, si no existe, no te puedo timbrar. ¿A quién le timbro? ¿no? iPhone. Entonces, el SAT no me dejará cancelar el CFDI de ejercicios anteriores. Pasado el 31, pasado el 31 de enero, la respuesta es no. No te va a dejar. Abdulia Ramírez, el uso del CFDI para la emisión de facturas a público en general hasta 2021 se utilizó por definir, ¿correcto? Para 2022, ¿cuál clave se utilizará? Si ya estás en la versión 4.0... No nos han aclarado, pero yo te diría que dejes con el, el receptor no le dará eh, uso fiscal, ¿no? Hay una nueva opción que te dice el receptor no le dará uso fiscal. Yo ahí la dejaría, porque como es venta al público en general, pues no le van a dar el uso fiscal. Si estoy emitiendo mis CFDIS todavía en la versión 3.3, la dejaría en por definir, como lo maneja el anexo del 2021 hacia atrás, ¿ok? Marcela Hernández, eh, se la dio porque cuando te das de alta en reciclo, te aparece la obligación de presentarla a dios. Ah, bueno, ojo Marcela, el régimen simplificado de confianza, eh, en reglas de carácter general, no tiene que mandar declaración informativa de operaciones con terceros. Ojo, la ley es para todos. Entonces, todos tienen que mandar las informativas. Pero, la resolución miscelánea hace excepciones. Fíjate, recico, que tú no. Entonces, en tu constancia de situación fiscal te va a aparecer, como a mí me aparece en actividad empresarial, el hecho de mandar declaraciones informativas de operaciones con terceros. Me aparece, pero mediante la regla de carácter general, como no paso de cuatro millones, no estoy obligado. Me apego a esa regla. En el caso de recico, va a pasar lo mismo. Aparece la obligación, sin embargo, el régimen simplificado de confianza está por regla hecho un ladito, pero es por regla de carácter general. Por eso la constancia de situación fiscal sí te aparece, pero por regla no vas a presentar de otros ni contra la electrónica. Daniel Lira, si en el catálogo del SAT no existe algún código de facturación parecido para la actividad que se va a facturar, ¿Se puede poner el código más parecido? Correcto, Daniel, siempre se ha manejado en el anexo pasado, en el anexo 20, aquella actividad, acto, actividad que esté llevando a cabo y que no, eh, que no tengamos un, un, una clave, ¿no? Las manteconchas, ah, y no, si para las manteconchas sí hay clave, ¿no? Pero bueno, ¿existe algo, un producto que no tenga una clave? Bueno, pues te vas a dirigir a la que más se parezca. Es correcto, mi, mi estimado Daniel. Eh, Marcela, lo del agape se trata de una copropiedad. Ok, perfecto. Bueno, pues en, en este caso, ¿se podrá seguir utilizando el 3.3? Sí, la respuesta es sí, sí vas a poder seguir utilizando el 3.3 sin problema. Eh, Claudia Ávila, ¿la documentación de las notas de crédito sería cuando el SAT lo solicite? Correcto, Claudia. Cuando el SAT pueda llegar a ser dentro de sus facultades pues, algún acto de molestia, ¿no? En este caso, alguna revisión, eh, auditoría de gabinete, qué sé yo, bueno, pues aquí, Claudia, estarás obligado en presentarle todo este tipo de documentación. Lupita, pero tendría que hacer actualización de actividades por lo que comentó, ya que la venta sí es una actividad constante. Sí, Lupita, si estás haciendo algo que en tu, eh, en tu catálogo de actualización de actividades no está, ¿no?, hay que actualizarlo. ¿Por qué? Porque el SAT te va a actualizar él o inclusive puedes encontrar el problema de la deducibilidad de algún gasto. Recuerden que para que sea deducible algo tiene que ser estrictamente indispensable. Hablando de la estricta indispensabilidad, tiene que tener esa relación con el ingreso. Es decir, yo me dedico a dar servicios profesionales. Bueno, ¿qué puedo deducir? Contador, es lo que regularmente te preguntan. ¿Qué puedo deducir? todo aquello que sea estrictamente indispensable para la realización de sus actividades. Híjole, pero eso está como medio extraño. ¿A qué se refiere? Bueno, mire, si usted es odontólogo, puede deducir todo el material que compre, las jeringas, las gasas, los medicamentos, porque usted es odontólogo, la bata que utiliza, eh, la compra de la inversión de, de la silla esta de astronauta que tiene, las lámparas, todo aquello que tenga que ver con su actividad y que le genere un ingreso, y que por ello sea indispensable para llevar a cabo la actividad, ¿qué no le va a hacer este, los zapatos? Por ejemplo, estos que utilizan los odontólogos, los doctores, este, los que se ponen ¿no? para, para cubrir los zapatos, todo eso es una deducción. ¿Qué no va a ser deducible? Bueno, pues resulta ser que la Barbie que le, que le, que le compró a la, a la hija, resulta ser que, este, no sé, el viaje de vacaciones, no, que ahí lo podemos meter a lo mejor como un como una cuestión de actualización, de capacitación, a lo mejor se fue a Cancún, a un congreso, ya saben que no se les da, ¿no? Eh, sin embargo, todo aquello que tenga que tener una estricta indispensabilidad. Entonces, Lupita, si yo digo que me dedico a algo, pero estoy haciendo deducible cosas que nada tienen que ver con mi actividad, el SAT seguramente va a poder echarme para atrás todo y cada uno de esos gastos. ¿Por qué? Porque le estoy mintiendo. Es decir... Eh, me estoy diciendo que me dedico a servicios profesionales cuando a lo mejor sí estoy dando como oficio carpintería y resulta ser que toda esa compra de madera de pegamento, de brochas, qué sé yo lo metí como deducción y entonces el SAT me dice por las claves si tú te dedicas a dar servicios profesionales ¿por qué te deduces tablas? ¿por qué te deduces pegamento? ¿por qué te deduces brochas? para atrás, eso no se puede, entonces Lupita evitemos tener esos problemas además de que nos pueden pues ellos, este, actualizar, ¿no? PH, si solo vendo al público en general, tengo que desglosar el IVA para cualquier cantidad, o hay algún límite para tener ingresos exentos de IVA. No, PH, no, no, no. Cuando emitas un CFDI al público en general, tendrás que emitirlo con IVA solo, solo hay una excepción. En el caso de los RIF, en el caso de los RIF que no, que, que vendan al público en general, y no me pasen de 300 mil pesos, podrán apegarse a esta, eh, pues digamos, a este beneficio en el cual van a expedir sus FDI sin IVA y segundo, eh, ellos no van a tener que pagar ese impuesto al valor agregado porque no lo trasladan, solo ellos. Reciclo, se fregó, ese entra, mi estimado PH él tiene que emitir su comprobante fiscal de venta al público en general, su total, IVA y total, y tendrá que pagar ese IVA que se le trasladó. O disminuirlo con el IVA que él trasladó, con, los, con el IVA pagado. IVA acreditable menos IVA pagado, igual al IVA a favor o en contra, menos retenciones, igual al IVA a pagar o saldo a favor. ¿Ok? Espero haberme dado a entender ahí. Concepción, pero si tengo RFC pero no tributo en ningún régimen, más bien ahí encaminada a mi pregunta. Ok, perfecto, Concepción. Pues ahí, le, en el uso del CFDI, ¿no? Eh, le vas a poner gastos, en, en este caso, perdón, perdón, me estoy revolviendo, crack. En este caso, honorarios médicos dentales para la persona y emitir su comprobante fiscal normal al RFC que él me está dando. En independencia, si tiene o no, este, si tiene o no actividades. Ojo. Está prohibido para aquellos que quieran expedir un comprobante, no para los que reciben un comprobante. ¿Sí me doy a entender, Concepción? Está prohibido para quien... Si ese médico no tiene eh, ningún, ningún régimen fiscal, ni está tributando, pero tiene RFC, y emite una factura, ahí sí está prohibido. Pero en el caso que usted me está dando, es el paciente. El paciente, si no tiene alguna actividad, nada más tiene RFC pero lo necesita para que la aseguradora le pague sin problema alguno. Ese ya no es problema odontólogo, ¿no? Ya se lo emito y ya me quedé sin broncas o del médico. Claudia Ávila, eh, público en general, ¿cuál será su régimen fiscal? Ajara, ajara, ajara. Espérame, Claudia, espérame, Claudia. No, público en general, ¿a ¿cuál será su régimen fiscal de público en general? Bueno, pues no aplica no hay como tal régimen fiscal para eh, el público en general, no hay. Buenas noches, prof. Antonio. ¿Me puede confirmar si entendí bien este punto? Tengo un cliente que requiere que se le cancelen varias facturas de ingresos del 2017, santa madre de Dios, las cuales tienen error en los importes o están duplicadas y no fueron canceladas en ese periodo. ¿Tengo hasta el 31 de enero de eh, 2002 para cancelar dichas facturas? Eh, sí, sí, para que el sistema te deje proceder en la cancelación o no, en la solicitud de la cancelación, sí, Lenovo, la bronca va a ser aquí que me estás hablando de 2017, maestro. Ya presentaste declaración anual, persona física o persona moral. Santo problema en el cual te vas a meter. Mira, ese tipo de actividades Lenovo que tú vas a hacer de cancelar y reexpedir. Es a lo que la autoridad le salta. Es decir, le brinca. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Ese, ese contribuyente, ¿Qué hizo? ¿Qué hizo mal? ¿Por qué está reexpidiendo facturas hasta esta fecha? Ah, fíjese que estoy este, cancelando de 2017. A ver, a ver, o sea, vas a hacer que medio mundo te voltee a ver. Tú decides si vale la pena con el cliente, ¿no? Porque hay clientes que valen la pena por la cuestión del billete. Ahí lo dejo a tu decisión. La respuesta es sí. Sí, para de, de hasta el 31 de enero, para que el, literal, el, este... El sistema te deje cancelar cuestiones anteriores. Sí, la respuesta es sí. Rafael Domínguez, ¿es válido que los clientes me soliciten la refacturación por no haber pagado en el mes y o en el ejercicio? Rafael, bueno, es que aquí va a depender a tu pregunta. Si los clientes me solicitan la refacturación por no haber pagado en el mes y o en el ejercicio. Rafael, ¿cómo emitiste este comprobante fiscal? ¿Fue eh, transferencia si la respuesta es sí, ahí te metiste en una broncota si ya cerraste, porque para el SAT ya cobraste ese ingreso. Seas persona física o persona moral, ¿eh? ¿Emitiste este CFDI con PPD y 99? Bueno, pues cada vez que te paguen les emitirás el, el, este, el complemento de pago, si no tienen por qué solicitarte alguna cancelación, por supuesto que no. Ahora, ¿emitiste PUE, transferencia, pero no te pagaron en el mes, te van a pagar en el próximo, bueno, ahí sí, o te pagaron en el próximo, ahí sí cancela y refa cancela, pero sustituyes, ¿ok? Es decir, me están pagando algo que ya venía del anterior, sin embargo, bueno, pues venía con pago en una sola exhibición y lo sustituyo en este momento. Pero ojo, para cuestiones del SAT ya te grabó, ese es uno de los grandes problemas que tienes ahí. Juventino, tengo dos preguntas, pero me quisiera abrir el micrófono, me avisas. Adelante, mi estimado Juventino, Échel, échelas. Eh, a ver, este, ¿me escuchas, Toño? Sí, por supuesto ¿Me que, que lo escuchas. Lo, sí, lo que pasa es que no estoy en, en mi oficina y tengo un internet muy feo. Ya me di por fui. acá y, y aparte no me ayuda mi garganta. Mira, ahí te va. Eh, esta pregunta la hice en el grupo de censos. Eh, me contestaron, pero quiero corroborar contigo y yo no estoy de acuerdo con lo que me comentan. Un, eh, un doctor nos dice, eh, yo me había urgido de facturar en los primeros días del mes. Se aventó como 100 facturas para unas este, eh, aseguradoras. Pero ahora él quiere cambiarse al régimen simplificado de confianza, pero ya facturó entre eh, tres. Le comentamos que tiene que hablar su facturas, pero él dice que a él le dijeron, por cierto en Facebook, este, que no, que él puede hacer dos declaraciones, una por los 15 primeros días y otra por restico el resto del año, yo le digo que no, él insiste que que eso le dijeron los grandes gurús del de esta situación entonces pues yo esto no le va a causar gracia a las aseguradoras pero pues es que él debió haber pensado antes de facturar, ¿qué opinas? bueno, comentar, comentario desde, desde mi postura eh, primero, pues obviamente uno no lo sabe todo, ¿no? pero digamos que sabe este, que, que nos diga qué, qué gurú de lo fiscal le dijo esa situación de que puede este, hacer dos declaraciones, digo, para dar una cachetada, ¿no? No lo sé todo, pero también dicen, pues, dicen por, ahí, por ahí hay que ser puercos pero no trompudos. El decir ese tipo de cosas es irresponsable, ¿no? No puedes hacer este, dos declaraciones diferentes, una como actividad empresarial y profesional y la otra como reciclo, ¿no? Por supuesto que no. Sobre todo ahí les va el por qué no. Recordarles que el régimen simplificado de confianza. Dice que vas a declarar dentro del ejercicio, inclusive él mismo habla en las reglas de carácter general, que en el momento en que de los tres millones y medio, vas a salir. Y en el momento en que salgas, tendrás que presentar complementarias hacia atrás, como el régimen que te correspondía, en este caso en el de él, actividad empresarial y profesional. Él no puede jugar esta postura de presentar una declaración como actividad empresarial y la otra como régimen simplificado de confianza. Por supuesto que no, la, la respuesta es no, no va a poder jugar esas dos. Esa es primera. Segunda, volvemos a lo mismo. Las reglas de carácter general no te pueden obligar, sí es cierto, bajo el 33 del Código Fiscal de la Federación, siempre y cuando no se refieren a sujeto, objeto, base, taso, tarifa. Ojo, en todo lo demás te pueden obligar. Ahora bien, estas son reglas operativas, te dice cuando tú cambies al régimen eh, simplificado de confianza o te hagamos la migración, tú tendrás que expedir tus comprobantes fiscales como régimen simplificado de confianza. Y si expediste anteriores, en este primero de enero al 6, los vas a tener que cancelar y reexpedirnos como régimen simplificado de confianza. ¿Por qué te lo solicita? Te lo solicita para que estos ingresos queden plasmados ¿en dónde? En el régimen simplificado de confianza. En ningún momento, en ninguna regla, te dice, mi estimado Juventino. Fíjate que si tú eras actividad empresarial del primero al seis y ya saltaste el 7 de enero a régimen simplificado de confianza, fíjate que podemos presentar dos declaraciones diferentes, ¿no? Que me diga la regla que dice eso, ¿no? Me pasé una desvelada eh, hace como una semana, viendo todas las reglas, ¿no? A ver qué cambiaron, a ver qué cambiaron, a ver cambiaron, qué cambiaron. Hasta que llegué al, do, al punto 12, no en, en, en este, todo lo que son plataformas tecnológicas, dije no, no, no, no, no encontré nada parecido a lo que me dices, porque eso debería ser una opción, no, él me habilitaría vía resolución, que me diga dónde dicen, ah, es que un comentario, ah, es que un amigo del amigo, ah, es que en Facebook me dijeron, tache, tache, todo tiene que estar en las reglas de carácter general, en el Código Fiscal de la Federación, en la ley, pues sobre la regla, la ley de IVA, en el IEPS, en la ley de ingresos de la Federación, bla, bla, bla, bla. Es como hace rato, alguien me decía que eh, resulta ser que en la ley de ingresos de la Federación eh, exentaron la venta de alimentos para perros y gatos, no bueno, para pequeñas especies. Ya ven que el 2A, eh, para términos de IVA, nos dice los alimentos están al 0%, menos los de perros y gatos. Y decía esta persona, es que en la ley de ingresos de la Federación dijeron a mí me dijo alguien en la resolución viene. Bueno, si lo encuentra usted, por favor, hágame el favor que me voy a dedicar a eso, no, este, a partir de este año, porque pues es parte de mi negocio, no, este, a ver si, le, si lo checa, no, porque pues a mí sí me beneficiaría. Ya no me contestó. Obviamente no hay nada en la ley de ingresos de la Federación, no hay nada en la resolución y menos en la ley de IVA. Entonces a eso, a tu comentario, mi estimado Juventino.